Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, es un placer tenerles por aquí al día de hoy a este espacio de charlas de los martes. Entonces el tema de hoy es un tema interesante, de cómo hacer para lograr que ese poder de, de poder tomar decisiones, de saber qué hacer, lo correcto, qué sería la, la acción más apropiada en el momento apropiado. Ese es el poder de discernir. Entonces hoy vamos a explorar un poquito eso. Entonces para empezar me gustaría que hiciéramos un pequeñito ejercicio de visualización. Entonces vamos a sentarnos en una postura confortable. Y voy a volver a sentirme tranquila, tranquilo. Concentrar mi atención en el aquí, el ahora y poco a poco dejar que mi mente me lleve a ese agradable lugar tranquilo, de calma, de paz. Ese espacio donde en este instante soy libre. Ahorita no tengo que cumplir con nada más que estar tranquila, tranquilo. Este lugar para mi propia paz mi propio bienestar. Y aquí voy a volver a traerte mi memoria, esos instantes donde tomé las mejores decisiones de la vida. Ahí, cuando logré percibir lo que sucedía a mi alrededor. Saber mis capacidades, el efecto de mis decisiones y con esa claridad fui capaz de discernir en lo que tenía que hacer en ese preciso instante. Vuelvo a revivir esa memoria tan claramente como si acabara de suceder y me observo a mí misma, a mí mismo. ¿En qué estado estaba yo? ¿Cómo estaban mis emociones? Cómo estaba mi mente, mi corazón. Y sentir la fuerza de la decisión que tomé. Sentir ese alivio que trae. El saber que hice lo mejor que pude. En ese instante. Y así, poco a poco, voy a regresar aquí. ahora, entonces, después de este ejercicio, ya que ustedes lograron traer a su memoria ese momento buenísimo donde uno logró hacer lo que tenía que hacer y salió todo bien, fue una buena decisión, eh, quiero que me escriban en el chat, si pueden, aquí en el Facebook, eh, ¿Qué sintieron? ¿Qué, ¿Cómo estaba su mente, su corazón? ¿Qué fue lo que les llevó, les ayudó a que esa decisión fuera una buena decisión? ¿Era que todo alrededor de ustedes estaba bien? ¿Era que ustedes mismos tuvieron tal claridad, tal estabilidad en su corazón? ¿Cómo se sintieron en ese momento? Si pueden compartirlo, sería buenísimo. Aquí yo lo leo en vivo y en directo, así podemos sentir que estamos ya interactuando como comunidad de los martes. ¿No? Entonces nada más sentir, ¿verdad? Que reflexionar cada uno de, de qué, es, qué estuvo dentro de mí, qué es, qué es ese espacio que, que se crea, porque sí existe, está en mí la capacidad y en todas las almas, es esa capacidad innata, es natural del alma, de saber lo correcto, de, de discernir, o sea, de saber reconocer entre lo que es correcto y lo que no es tan correcto, o a veces muy errado. <ríe> Entonces, eh, con respecto a eso, hay momentos en que uno a veces compromete los principios o el propio discernimiento, raciocinio, por cosas o situaciones, o muchas diferentes cosas que van pasando, ¿verdad? Entonces, primero, paso uno, ya que vimos que somos capaces, ya que apreciamos y disfrutamos de ese, de ese recuerdo, de un momento, de una decisión bien tomada, de esa bonita consecuencia que trajo, de felicidad, de alivio, de frescura, vamos a ver por qué no todo el tiempo estamos así. Entonces, ahora nos toca ver del otro lado. ¿Qué causa que yo, el ser, el alma pierda esa claridad en las decisiones que estoy tomando. ¿Qué está sucediendo entre lo que la decisión que tomo y después darme cuenta, ay, tenía que haber hecho algo diferente? Ah, bueno, Joana, gracias por comentar. Dices, había miedo al principio, pero también el deseo de estar mejor y la necesidad de un cambio, que al final desencadenó algo bueno. Excelente, ven, de hecho, una cosa buenísima es tener valentía, en este caso, tomar decisiones. Porque como vamos a ver, eh, la capacidad de tomar decisiones implica muchas cosas, ¿verdad? Y el cambio normalmente hay como resistencia porque a veces estamos en un estado de, de confort, ¿verdad? Mi estado de confort conocido que normalmente puede que no sea muy agradable, porque hay estrés, hay angustias, pero es conocido. Y a veces el, el tomar, perdón, decisiones implica un cambio que también... Puede traer muchas cosas positivas, solo que como es cambio, <ríe> a veces no estamos tan, tan abiertos al cambio. Entonces, el, el, el hacer ese primer paso requiere mucha valentía. Y a veces, si nos podemos saber, durante el día, todo el día, hasta para ver qué ropa me voy a poner, cómo voy a, si me va al lado el pelo hoy o no, eh, qué voy a llevarme de almuerzo. Eh, qué cosas voy a cocinar, eh, qué hago primero, si, no sé si darme los dientes o, la, o bañarme, todos son decisiones. Y en, la, en, en el día a día, rutinariamente, tomamos muchísimas decisiones. Hay muchas que ya son automáticas, que no requieren de mucho raciocinio y que ya uno las hace bien y sabe que, que ya que ahí están y es como casi en automático. Pero hay otras que traen una carga, que no es solo rutinaria y automática, sino que detrás hay una carga emocional. Que han habido situaciones acompañadas de esa decisión que ahora en este momento tengo que tomar. Y a veces uno dice, bueno, en este momento tengo que tomar la decisión. Es ya, porque la he estado posponiendo y la vida me trajo la decisión y la tengo que tomar ya. Pero ¿qué pasa? Si yo tomo esa decisión basada en el estrés, en el miedo, en esa carga emocional, en todo lo que me han dicho los demás, en andar súper recontra analizando la situación y ver que no la encuentro, le encuentro, le he creado tal cantidad de historias y cuentos relacionadas a esa decisión, que es muy pesado. Sí. Es muy pesado a la hora de tomar una decisión que debería ser fácil, porque tomar decisiones las hacemos siempre, todo el tiempo, porque hay decisiones que nos cuestan más que otras. Y ahí está el asunto de toda esa carga de, en realidad son como basura de ruido mental y emocional. O sea que aquí hemos creado tal cantidad de pensamientos, de asociaciones, de recuerdos del pasado, tantas cosas que al final me crean un estado de angustia y estrés. Y al contrario, ¿qué causa que yo no pueda tener claridad en mis decisiones? Entonces, una decisión tomada a la carrera por el estrés, normalmente no es la mejor decisión. O una decisión, que esas son las peores, basadas en la ira, basadas en el miedo, basadas en el enojo, en el apego, en los celos, en todas esas cargas negativas, no van a traer un buen resultado. ¿Cierto? Porque están basados en algo que está como nublando mi claridad. Y yo sé internamente, ahí está la vocecita de la conciencia diciéndome, mira, eso no va a ser la mejor decisión. De hecho, normalmente uno lo hace como un impulso, ¿verdad? Cuando está estresado y es como, ya, hagamos esto ya, y se termina, y así ya lo que salga. <risa> o con el enojo es como, ay, hagan esto ya. <risa> y a veces la gente hace las cosas porque lo ven a uno tan enojado que lo hacen. Pero... El resultado no 100% va a ser positivo, porque está, no, no lo racionamos, no le pusimos la claridad, no le dimos el cariño y el esfuerzo, sino que fue un impulso. Y a veces esos impulsos van acumulándose y después uno tiene que tomar otras decisiones para enmendar la decisión que tomé. ¿Y cómo saber si es una buena decisión o no? Es darse cuenta y escuchar al corazón. Porque uno sabe, es parte del alma, esa capacidad de saber, y uno se arrepiente. O uno dice, "Ay, oh, si hubiera hecho esto otro. Ay, mira, si me hubiera esperado un toquecito y hubiera pensado mejor, hago esto otro. Entonces, a todos nos ha pasado, es parte del aprendizaje de la vida, pero saber que cuando yo necesito tomar decisiones importantes y si las baso en estas emociones, Van a seguir creándome resultados estresantes, de mayor angustia, de mayor estrés. Y así voy a ir tomando decisiones que van a ir alimentando esas emociones no agradables. Y al final uno como que siente que uno no está viviendo su vida, que toma muchas decisiones en base a lo que los demás quieren que uno haga. Entonces hay mucha confusión. Creo que en este momento de la, de la historia de la humanidad, tenemos tal fuente de información por todo lado, que también ahora hay que saber discernir esa es la otra parte entre lo que es falso y lo que realmente es verdadero o puede ayudar al ser. Está el famoso término del fake news. Todas las personas tienen acceso a crear una página web ahora, bueno la gran mayoría es muy fácil. Usted ve YouTube y le enseñan cómo hacer cualquier cosa. Desde un celular usted abre su página web, web en Mix y puede opinar lo que quiera, puede inventarse las teorías que quiera, puede hacer los consejos que quiera. Y al fin y al cabo, el alma recibe demasiada información. Entonces, uno tiene que aprender a ir viendo que mucha de esa información, qué tanto de todo lo que estoy metiéndole aquí adentro a mi mente, es realmente útil, es realmente algo que está alimentando el estado que quiero vivir hoy, o oh, me está metiendo ruido mental, más angustia, son cosas que uno sí necesita saber, por ejemplo, saber dónde, cómo está la pandemia, cómo están las restricciones, dónde están inyectando si no me han vacunado, todas estas eh, cosas como detalles, ok, los averiguo estoy informado, muy bien, pero si empezamos a sobre informarnos sobre esa cosa y seguir pensando todo ese día y toda nuestra mentalidad, todo lo que sentimos, hacemos, está todo el día solo pensando en eso, pues en qué vida estamos viviendo, qué decisiones estamos tomando. Y eso es una gran bulla mental. Entonces para mí el poder de discernir es como lograr filtrar, como que uno tiene, el, el, la mente está creando toda esta maravillosa cantidad de pensamientos y yo tengo que observarlos y separarlos, categorizarlos y después de todo esto decir, mira, si sigo pensando aquí, si sería bueno yo hacer esto, ok, hagámoslo. Cierto, sería como filtrar el control de calidad mental, emocional también. Si me estoy sintiendo con, este, con estas sensaciones, estas emociones, ¿qué voy a seguir pasando? Y si las sigo manteniendo igual, ¿cuánto estrés puedo acumular en mi corazón y cuándo se me va a explotar ya a través de una gastritis o una migraña? Entonces yo sé, tengo que bajarle el volumen al ruido mental. Entonces cada uno de nosotros... Tiene unas fuentes de confusión personalizadas <ríe> y nuestras favoritas. Por ejemplo, ahorita muy fácil enredarse en las redes sociales. Y ahora traen fotos muy bonitas en el Instagram y ahí uno puede accesar todos los periódicos, en el Facebook, en el Internet, pasar leyendo cosas que son interesantes, pero que si solo pasa en eso, hay mucho ruido aquí. Y en realidad entonces... La vida, el tiempo que tengo para explorar, para crear, para disfrutar, estoy ocupada en ocupar la mente porque no le estoy tomando la decisión de darme ese espacio para mí, de ir creando con cada una de mis decisiones una vida que sea de disfrute, de maravillarse, de, que, de reconocer que cada segundo de esta vida es distinto y es una oportunidad rica y única. Entonces saber que el ruido, <coughs> perdón, el ruido que se me está generando aquí adentro es personalizado y reconocer que hay ciertas fuentes de confusión para cada uno. Por ejemplo, puede haber un ruido muy fuerte, alguien muy cercano que uno siempre le pone mucha atención y que está constantemente influyéndome en mis decisiones, mi familia, mi familia. Mi pareja, mi mamá, mi jefa, mi mejor amigo, mi mejor amiga. Y a veces son cosas que no necesariamente son las que yo estoy realmente sintiendo que tengo que tomar. Sino que por quedar bien con alguien, por no cambiar cierta situación, para que no se molesten. Yo voy cada vez restringiendo mi propia capacidad de decidir. Y lo dejo en manos de otros. Y a veces se vuelve también... Una cosa que yo espero que me digan los demás qué hacer. Entonces, o le consulto al tarot, <risa> le consulto, como estaba viendo ahora, en el oriente van mucho eh, donde las adivinas y los adivinos, a ver qué hay que hacer. Eh, entonces, eh, le, le voy y le consulto siempre. Tengo que pedirle consejo a mi amiga preferida porque ella siempre tiene muy buen poder de discernir. Pero ella no está viviendo mi vida por mí y eso puede generar una codependencia. Entonces, saber que en mí está muy bonito tener esa relación, está muy bonito y, y lindo como poder sentir cosas que otros pueden verlo de forma distinta a mí, pero que en realidad yo tengo que tomar la responsabilidad de las decisiones de mi vida. Porque igual a veces cuando uno toma las decisiones, de, de, basado en consejos de alguien, va y uno le reclama. Usted me dijo que hiciera eso y vea lo que me pasó. <risa> pero de quién es responsabilidad de la persona que me lo dijo o de yo que decidí hacerle caso. Entonces también saber que incluso hay personas muy sabias que sí, en realidad a veces uno tiene tal ruido mental que necesita escuchar otro punto de vista, ver alguna otra alternativa, pero que al fin y al cabo soy yo quien tengo que tomar estas decisiones. Y saber que a veces tomo decisiones en base al miedo de perder a alguien, en base al miedo de... Perder alguna cosa porque me endure demasiado. Entonces, saber que esas decisiones al final del camino traen algún tipo de sufrimiento y no son 100% efectivas. Entonces, ¿cómo hacer ahora? Ahora sí. ¿Cómo volver a despertar, a, a limpiar mi mente y volver a, a traer claridad a mí, al ser? a mi mente, a lo que yo soy. Entonces, ya vimos que sí podemos. En la primera parte fue esa visualización rica de las veces que sí tomé buenas decisiones. Al día al día tomo muchas decisiones automáticas y luego vimos también que hay muchos ruidos personalizados que están influenciando las decisiones que yo tomo. Ahora, reconocer eso es el primer paso. Ahora, saber que he llegado a situaciones que no son agradables, que tengo que transformar por las decisiones previas, es paso uno, aceptar que lo que está pasando son decisiones que tomé a la carrera por el estrés, por otras cosas. Entonces, ¿cómo entender, escuchar al corazón y saber qué tengo que hacer en el momento preciso? Aquí hay una serie de cuatro pasos para eso. Paso uno, muy necesario. Crear un espacio totalmente diferente a este ruido que habíamos visto antes. Ya vimos que decisiones basadas en estrés no son las mejores decisiones. Entonces necesitamos crear un estado que sea tranquilo. Cuando mi mente está en paz, cuando el corazón vuelve a estar tranquilo, puedo escucharme. Y puedo limpiar ese ruido mental y puedo bajarle esas revoluciones emocionales y volver a estar en ese estado bueno. Solo al sentir de nuevo que soy yo quien toma las decisiones, que soy yo quien está viviendo esta vida. Y lograr entender que soy un actor en este enorme obra teatro del mundo, de esta historia de la humanidad que yo también tengo un rol que cumplir, buscar ese espacio solitos. No, no necesariamente tienen que irse muy lejos. Puede ser así hasta un momentito, se van a, al cuarto, se van al jardín, se van a un parquecito y es solo escuchar, escuchar al ser, pero escucharlo en paz. Entonces, es hacerse estos ejercicios que hacemos los lunes <ríe> y que hay ya grabados que podemos hacer ahorita también, es experimentar paz. Mi pausa de paz, mi experiencia de paz, es recargar al ser de paz, de calma, tranquilidad y silenciar tanta bulla. Entonces vamos a hacer un minutito de eso, ¿les parece? Entonces vuélvanse a sentar de forma confortable. Y vamos a respirar profundamente. Exhalar tranquilo. Despacio. Y poco a poco. Ir a mi lugar. Especial. Sentir mi respiración cada vez más tranquila. Sentir mi corazón sereno y tomar conciencia de quién soy yo. El alma este ser espiritual naturalmente pacífico. Encontrar ese lugar en mi mente visualizando ese agradable espacio donde el alma Toma un respiro de paz, una pausa en el tiempo, donde el alma vuelve a despertar su capacidad de sentirse bien. Disfrutar del silencio y sentir el flujo de pensamientos alcanzando un remanso tranquilo como ese lago frente a mí. Todo se vuelve luz, tranquilidad. Y paz. Yo soy un alma sabia. Y en este silencio de armonía y tranquilidad, vuelve a haber claridad en mí. Puedo sentir a la vida, sentir mi corazón y lograr discernir qué tengo que hacer. Ahora voy al segundo paso. Esa situación o esa decisión que tengo que hacer la veo a lo lejos, pequeñita, como si yo estuviera en lo alto de una montaña y esa situación es solo una escena pequeña en la historia de la vida. La veo como una película y yo, el observador. De aquí a lo lejos puedo observar el pasado de esa situación y puedo observar sin absorber ni alterarme los posibles escenarios de la decisión que tomaría, confiar en mi ser, saber que yo el alma tengo la capacidad de Reconocer qué es lo mejor que hay que hacer en ese momento. Allá a lo lejos se hace fácil y liviano. Y además, en este tercer paso, saber que yo, el alma, tengo una conexión especial, una relación cercana y amorosa con Dios, con mi papito, Baba. Saber que el alma, el actor en este escenario, tiene esa guía suprema, esa paz suprema de Dios para mí que no estoy solo, sola que a veces hay que transformar situaciones que son retadoras yo el alma tengo la valentía porque estoy en la Compañía Suprema del Guía más sabio de todos dándome su luz su fuerza y su infinita claridad cuando las decisiones se sienten grandes y pesadas saber que no Solo me toca a mí. Tomar la mano. De mi guía supremo. Y dejarme encaminar. Hacia donde el alma tiene que ir. Confiar. Amar. Y soltar el pasado. Agradecerle a las decisiones del pasado por la experiencia y sabiduría que me han hecho tener hoy y saber que en este presente ya no necesito tanta carga emocional de lo que hice suelto del corazón y dejo que el Guía Supremo ilumine el camino al alma, a mi ser, y todo se vuelve liviano. Mi Guía Supremo, mi Padre Supremo, aliviana mis cargas y se hace responsable cuando yo le entrego el corazón, confío y le doy espacio en mi vida. Todo se vuelve liviano, fácil y soy feliz. Mm -hmm. Om Shanti Bueno, para terminar, el último de los consejos. Si la bulla mental causa confusión y no me deja tomar buenas decisiones, tengo que sacarle filo a mi hacha, a, ese, a esa capacidad de reconocer lo que tengo que hacer. Y para eso tengo que darme estos espacios de limpiar la mente y el corazón de recargarme de paz de llevar mi estado a ese lugar donde quiero estar y además tomar ayuda del Ser Supremo y eso solo lo puedo hacer cuando lo necesito si lo he practicado antes entonces mi consejo es, puede ser durante la mañanita justo cuando se levantan hacer esa práctica de paz o en la noche cuando se acuestan y entregar todo lo que pasó para descansar realmente y que les ayude a dormir bien